Y me alejé porque cuando alguien no presta atención a lo que dices y no valora lo que das es mejor tomar distancia lo mejor que podemos hacer cuando no nos brindan el amor que merecemos es tomar un poco de distancia hola bienvenidos a be les saluda ricardo niño y me complace tenerlos una vez más acá te felicito porque estás tomando un paso hacia tu bienestar personal que no fácilmente cualquier persona lo hace si hay algo difícil en esta vida es aceptar que no nos prestan atención ante esta situación lo mejor que podemos hacer es tomar distancia aunque nos duela no podemos seguir ahí simplemente no puedes Nadie merece que nos esforcemos tanto por él Ella Cuando no muestra ni un poco de amor hacia nuestra persona ¿Darlo todo por alguien así? <ríe> no gracias No quiero perder el tiempo Si de 10 Solo me darán uno Prefiero marcharme No soy hormiga Para aceptar migajas Mi amor Vale mucho más que eso es que no es justo amigos porque solemos hacer cualquier cosa por esa persona su felicidad forma parte de nuestras responsabilidades o eso es lo que creemos y mientras nosotros intentamos hacerle entender que es lo más importante en nuestras vidas a él o ella le vale siempre he pensado que si nos vamos a dedicar a ser feliz a alguien debemos asegurarnos que ese alguien valga la pena si no pues ahí está la puerta se puede marchar si así lo desea o mejor aún no esperemos que lo decida y echemos la de una vez nadie que no nos da el amor que merecemos puede ser parte de nuestra vida no una estadía así de gratis <risa> no sonará egoísta pero creo que ante este tipo de personas lo mejor es actuar así o bueno, así lo pienso yo la verdad yo me cansé de dar siempre todo y no recibir nada a cambio me cansé simplemente, no puedo seguir así desde mi punto de vista creo que lo mejor es estar solo porque claro amigos si vamos a estar con alguien que no nos valora y no nos da el amor que merecemos ¿qué hacemos ahí? por supuesto que esto último es muy difícil de aceptar Nadie quiere darse cuenta que está con la persona equivocada, y mucho menos cuando se está tan enamorado, ¿verdad? La vida a veces nos coloca en situaciones así para demostrarnos que debemos querernos un poco más, porque si esa persona no muestra nada de amor hacia nosotros, lo mejor que podemos hacer es tomar ese amor que pensamos dedicarle y usarlo en nosotros. Creo que eso es algo muy bonito. Demostrar que nos queremos tanto. Tanto que no dejamos que otros lleguen y se aprovechen de nosotros. Sí, eso es lo que deberíamos hacer. ¿Estarás con alguien que en lugar de sumar, reste? ¿No te da un poco de dolor eso? Acéptalo. Sé que sí. Porque a mí también me duele. A todos nos duele que no nos tomen en cuenta, cuando para nosotros él o ella siempre será nuestra primera y única opción. No sé si me equivoqué, pero quizá esa persona por la que luchaste tanto y por la que alguna vez derramaste ciertas lágrimas, tal vez sí se dio cuenta del daño que te estaba haciendo solo no le importó y no lo hizo porque ella solo pensaba en su bienestar sin tomar en cuenta que te estabas quedando sin fuerzas solo por hacerla feliz en la vida nos toparemos con todo tipo de personas algunas con un gran corazón eso debemos reconocerlo y otras muy alejadas de ello y casi siempre son estas últimas las que suelen tocar nuestra puerta primero y ahí estamos babeando por alguien que nos dice solo un simple te quiero uno que a duras penas se escucha pero vaya que retumba en nuestro corazón no y lo hace porque nos enamoramos y bueno cuando estábamos así, nos cegamos y creemos que la persona a nuestro lado es la más maravillosa del mundo. Y si bien esto puede ser cierto, lamentablemente no siempre es así. Me di en la obligación de tomar distancia porque entendí que ella no sentía nada por mí. Y me dolió. Me dolió mucho darme cuenta que solo era un juguete que en realidad no le prestaba atención al amor que le demostraba, aunque por ella, en más de una ocasión me quedé sin fuerzas. Ella ella me enseñó que cuando no te demuestran amor, mientras tú lo estás dando todo, lo mejor es alejarse. Y aunque esto ya lo sabía, jamás lo había puesto en práctica, porque nadie me había hecho abrir los ojos así como ella. Y la verdad, aunque me duela, lo acepto. Lo mejor que pude haber hecho fue alejarme, porque no había futuro ahí, al menos no para mí. Sé que encontraré a alguien mejor, sé que pronto la vida me colocará a alguien que sí me ame y se entregue con el corazón así como yo. Amigo, amiga, que no te pase igual que a mí, que no jueguen contigo, no lo permitas. Tu corazón no merece... Algo así. Si vas a luchar por alguien, que sea por alguien que luche también por ti. Que sea por alguien que te demuestre que quiere ser parte de tu vida. Pero si esa persona no llega, no te sientas mal. A veces es mejor caminar solo que mal acompañado, ¿no? Pero si llega, antes de entregarte por completo, cerciórate muy bien si esta merece ese esfuerzo. mírate eres una persona que vale la pena querer eres alguien por quien vale la pena arriesgarse perderás tu tiempo con una persona que no está a tu altura todos queremos ser amados eso es cierto pero me atrevo a decir que el querer no es suficiente hay que saber dar para recibir y especialmente cuando a amor se refiere piensa en ti piensa en lo que mereces piensa en todos los obstáculos que se han cruzado en tu camino ves que no ha sido nada fácil verdad entonces qué quieres hacer seguir ahí donde no te aman o continuar esto tal vez sea un obstáculo más uno que luego de superar te lleve a la felicidad piénsalo tienes que superar las cosas y no porque yo te lo diga no es porque tú lo mereces te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video. de verdad te agradezco te quiero pedir que por favor en los comentarios